La tarea propuesta en este módulo consiste en el juego de pong, dos jugadores al que hemos añadido una nueva pelota y que el funcionamiento tiene que ser de la siguiente manera. Iniciamos el juego. Con la flecha derecha podemos aumentar la velocidad de nuestra pelota y podemos disminuirla con la flecha izquierda hasta un mínimo de cero, que separará, o podemos acelerarlo si damos a la tecla p tiene que aparecer vamos a poner más lento si aparece pulsamos la tecla p aparece una segunda pelota verde que funcionará igual que la azul eso sí cuando choca con la azul tendrá que hacer un sonido y cambiar a su dirección y cuando un jugador llegue a la cantidad final del juego, aparecerá en el escenario una nueva imagen con su nombre y un nuevo fondo.